Bueno, nos encontramos acá en Colonia del Sacramento, en el encuentro de Vamos Uruguay, de los jóvenes, eh, la agrupación de Ficha de Cantero, los jóvenes de Vamos 10-520, diciendo presente. Este, y bueno, eh, felices de estar acá, viendo cómo se renueva el partido, somos más de 700 jóvenes, eh, y es lo que necesita el partido para salir adelante del día de mañana, para ocupar el lugar que debe ocupar, para decir... Somos una opción más y el partido Colorado así crece, de la mano de Pedro Bordaberri y de todos los jóvenes que están acá. Gracias.